pero lamentó que sus resultados se hayan desvanecido por la gran incompetencia y radicalismo de las personas que están a cargo actualmente, el cual propuso a la asamblea chavista que se cite comparecer a las esposas de los cuatro dirigentes políticos opositores. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de que iniciemos, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales y familiares y activar la campanita de notificaciones para que estén siempre al tanto de todas nuestras noticias y actualizados. Ahora sí, arranquemos. Después de las palabras de Diosdado Cabello que dijo que una vez suban a Petro de presidente de Colombia, se unirá a la Gran Colombia, vamos a ver. El hecho de que se hable bonito y se expongan supuestamente soluciones muy interesantes, la candidatura de un comunista como Petro ni siquiera debería considerarse. No nos será suficiente la eternidad para arrepentirnos. Así lo afirmó. Mirando la historia a estas alturas del partido, todo el mundo debería tener claro que el comunismo no sirve y que a este infierno se puede ir llegando de poco a poco mediante ideas políticas de izquierda que suelen disfrazarse de eufemismos como progresismo, socialismo, socialdemocracia y hasta ecologismo. Varios expertos que han estado al tanto de la situación señalan que el comunismo se ha ensayado en el último siglo en cerca de 45 países sin un solo caso de éxito, dando por entendido de que éxito es alcanzar el crecimiento económico con justicia y sin explotación, el cual permite erradicar la pobreza o gran parte de esta, combinando con políticas que permiten eliminar la injusta distribución de la riqueza y por ende la desigualdad social. Ahora si a eso vamos de manera parcial, podría decirse que el único caso de éxito ha sido el del país asiático. Pero habría que precisar que esta potencia entró eh, a las ideas económicas del comunismo en el mausoleo de Mao Tse Tung, uno de los mayores genocidas de todos los tiempos. Luego se lanzó en brazos del capitalismo de Deng Xiaoping. Cuando este declaró que ser rico es glorioso y sabemos desde eh, los fenicios que la riqueza es producto del trabajo, el comercio, la iniciativa individual, la propiedad privada, la libre empresa, la inventiva, la necesidad de seguridad, de ansia, de comodidades y muchas otras variables por el estilo. Ahora miremoslo por otro lado, la cosa es que en lo político el país asiático sigue siendo un férreo gobierno dictatorial de partido único sin posibilidades de cambio, no obstante está más cerca de la apertura total que adentrarse en los sueños de Marx. Si nos adentramos los países comunistas no se convierten en trampas de pobreza y autoritarismo por la reacción de las potencias capitalistas sino porque esa es su esencia. Un claro ejemplo pues la Venezuela de hace 21 años a la Venezuela de hoy. Otro caso insignia, si miramos Cuba, no se empobreció por el embargo de los Estados Unidos, sino porque a pesar de que tenía mercados abiertos, entre ellos el europeo, sus medidas económicas fueron minando la producción hasta el punto de no tener ni siquiera azúcar, que era su producto bandera. Venezuela no ha sido fruto de las sanciones americanas de los últimos años ni de la ignorancia que se le atribuye a Nicolás. Desde hace más de 20 años, cuando en la época de Chávez, el modelo económico venezolano era insostenible, se mantuvo relativamente firmemente mientras PDVSA producía 3.5 millones de barriles diarios a más de 100 dólares el barril. Aquí cabe la comparación que esto ya era una mesa de, de una sola plata, que al caerse pasó a producirse 300 mil barriles, que apenas se venden 40 o 50 dólares. Eso ya no da lo suficiente para comprar la comida de un país entero y dejando la pobreza en casi el 90% de la población. Recordemos que hace 20 años todos programaban que en Venezuela Saudita no iba a pasar lo mismo que en Cuba y se escuchaba voces por todos los lados, que es imposible decían. Aquí en Colombia llevamos años diciendo lo mismo, que no nos va a pasar lo mismo que en Cuba, que en Venezuela. No es que los comunistas sean ignorantes, Saquemos esa idea de la cabeza, por el contrario son gente muy inteligente que sabe muy bien cómo destruir la economía de un país que es el verdadero objetivo para dominar a toda su población. Petro es economista y se sabe que era buen estudiante desde su bachillerato en Zipaquirá, no puede por lo tanto ser ignorancia pero sabe que habrá que llenar una carreta para ir a, a comprar una mogolla o hacer como en Alemania en 1923, donde acuñaron un billete eh, de un billón de marcos, que son 12 ceros, que servía para comprar cinco panecitos de 200, de 200 millones de marcos cada uno. El problema de estos ideales, y lo hemos visto a lo largo de la historia del comunismo, siempre llega con dos objetivos. Quedarse indefinidamente en el poder y arrasar con todas las estructuras sociales, la familia, la religión, la justicia, la educación, tan rápido como sea posible, empezando por la economía. Pasando a segunda noticia, el exmandatario Donald Trump dijo que la frontera de Estados Unidos con México está fuera de control con Biden. Trump es un panorama apolítico más agresivo contra la administración del demócrata Biden desde que este le reemplazó en la Casa Blanca. Nuestra frontera sur nunca había vivido un momento como el que está sucediendo ahora, pero lo que es más importante es lo que está a punto de suceder, ya que todos los inmigrantes ilegales de todos los rincones de la tierra descenderán a nuestra frontera. Es su mensaje más agresivo, el mensaje de Tom contra la administración del demócrata Biden, desde que este le reemplazó en la Casa Blanca y vertió elogios hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que calificó como maravilloso. El exmandatario que durante su mandato aplicó una política de tolerancia cero a la inmigración ilegal y además avanzó en la construcción de un muro de separación con México, su negativo relato asegura que los delincuentes que una vez fueron expulsados del país por su administración ahora están de nuevo en la calle para cometer delitos atroces y violentos. La acusación de y hacia Biden es por haber violado su juramento de defender la Constitución y hacer cumplir las leyes con medidas que ha tomado la inmigración. En lo que Trump sostiene que nunca se puede tener una frontera segura, menos que las personas que cruzan ilegalmente sean expulsadas de inmediato. Según el exmandatario, dijo haber forjado una gran relación con el gobierno de López Obrador pero lamentó que sus resultados se hayan desvanecido por la gran incompetencia y radicalismo de las personas que están a cargo actualmente. Pasando a tercera noticia, como un largometraje donde los ladrones persiguen a los policías, el chavismo pidió citar a comparecer a las esposas de los dirigentes políticos opositores. Vamos a adentrarnos un poco más en esta noticia. José Brito, diputado de la Asamblea, controlada por el gobierno dictatorial chavista, pidió que comparezcan a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, Diana de Agostino, esposa de Ramos Alup y Rosaura Valentini, esposa de Guaycochea. José Brito el pasado jueves pidió a la Asamblea Nacional Chavista, controlada por la represión, una serie de acusaciones en contra del Parlamento Legítimo que lidera el presidente encargado Juan Guaidó y pidió la comparecencia a las esposas de importantes dirigentes opositores. Según las apreciaciones de Brito, las señaladas son, de nuevo le repetimos, Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, Diana Diagostino, esposa de Ramos Alup y Rosaura Valentini esposa de Joey Cochea, en lo que los medios venezolanos califican de casa de brujas. Este llamado lo hizo Brito durante eh, una locución que también incluye a Julio Borges, Freddy Guevara, Henry Ramos Alup, Tomás Guanipa, Leopoldo López y José Ignacio Hernández. Por considerar que se trata de personas presuntamente involucradas en varias tramas de corrupción que deben explicar con detalles. Como normalmente lo suelen hacer donde juzgan, pero sin mostrar pruebas, donde Brito aseguró que algunos de sus diputados habrían incurrido en la asociación para delinquir. A lo que se refirió Brito cuando recordó las medidas adoptadas por el gobierno interino de Juan Guaidó y las sanciones impuestas por la comunidad internacional, el cual propuso a la Asamblea Chavista que se cite comparecer a las esposas de los cuatro dirigentes políticos opositores. Además, Brito solicitó que también se cite a comparecer a los 37 representantes diplomáticos del gobierno interino, Ahora, recordemos que Brito está sancionado por la Unión Europea, al que se le acusa por ser responsable de socobar el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional. Aparte, está sancionado por Estados Unidos por cooperar con la represión chavista en el socobamiento del Parlamento. Recordemos que los medios locales revelaron que Brito realizó varias giras en Colombia, España, Francia, Suiza, Liechtenstein, Bulgaria e Italia, donde realizaba gestiones en favor del testaferro del represor Nicolás. Alex Saab, razón por la cual fue expulsado del partido Primero Justicia. Actualmente el diputado Brito es presidente de la Comisión Especial de Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021. Según él informó que desde 2019 se realizaron 42 actos administrativos contra la nación y supuestamente las investigaciones presentadas ante este Parlamento están basadas en un estudio técnico, económico y político de los hechos ocurridos en contra del país por un grupo de parlamentarios corruptos que tenía una red tejida desde el 2016 para desestabilizar al país. El chavismo pretende con esta base emprender una verdadera persecución contra los opositores y el pedido de comparecencia de las mujeres tiene que ver con un intento de amedrantamiento de mayor alcance aún. Bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras tres noticias muy importantes. No se les olvide activar la campanita de notificaciones para que este tipo de noticias ustedes no se la pierdan por nada del mundo. Siempre es un gusto leerlos. Hasta una próxima. Chao, chao.